Is your birthday October? <sighs> Oh my god. Uh. Pienso que no deberías de decir eso. Hey. Ah. Tu trabajo no es el mejor. Eh... ¡Oh! No estoy embarazada No eh... eh... tengo, Coquito eh... <risa> Tú te crees fuertecito, guachín ¡Pero yo soy más fuerte! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Tú ¿Yo? Sí, tú O sea, yo Déjate de bromas ¿Quién eres tú? Yo soy tú oh. <risa>